Telemicro, por la información. Esto está muy bien, pero el problema es, aquí hemos denunciado a la Cervecería Nacional Dominicana con el escándalo 24 horas que tiene, Medio Ambiente, Fiscalía, nadie ha dicho ni ha hecho nada. Entonces, a los pobres motoristas, que estoy de acuerdo, siempre ponemos la, la, la, dos, eh, la balanza, ¿verdad?, con, con, con, la dos, con las dos quejas. Esto está bien, pero estos son infelices motoristas que lo están forzando a comprar un mofle. Que está bien porque esos ruidos eh, eh, molestan. Y más cuando tú estás ah, durmiendo o cuando tú estás trabajando en la oficina. Eso está 100% correcto. Pero ¿dónde están las autoridades? Que empresas como la cervecería, que trabajan 24 horas en zonas residenciales, no van y le quitan o le suspenden que trabajen 24 horas. ¿Dónde están las autoridades? Entonces, para uno, sí. Y para otros no, para los motoristas que andan, que verdaderamente está súper bien, pero a ellos sí le quitan arbitrariamente sus motores y lo obligan a comprar los mofles. Entonces cervecería, una empresa que tiene harto, una comunidad, un residencial, con los ruidos, los improperios, los escándalos, las bocinas, la contaminación CO2 con, lo, con, lo, con, lo, con los camiones, a eso nadie nadie dice nada. ¿Eh? Entonces, así no, vamos a ser justos, vamos a ser justos. Que estoy bien con esa idea, ¿eh? estoy bien con esa idea. Eh, vamos a ver, una llamada, eh, señor director. Buenas, aquí entramos en la línea. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Sí, sí, su nombre, por favor, ¿de dónde? Te eh, de la de Cenares. Adelante. Primero saludándote, porque siempre te he visto en otro programa y siempre me gusta... Ver los productores de, de programas que, que se, se, le, se le vea que, que, que quieren trabajar por una ciudad. Gracias, gracias, gracias. Adelante con tu inquietud. Es, con su decencia, bien vestido, y porque esa es la, la, la, la visibilidad que uno recibe de ustedes. Gracias, gracias, Otra gracias. Cosa, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de la policía. Pero también, esa persona que anda sin luz de noche de nuevo, pero ellos andan sin luz porque como en la calle hay luz, pero que uno no lo ve muchas veces entonces la policía también debe de en, en, hacer un esfuerzo en cuanto a eso otra cosa, me conmovió la muerte de, de, de, de esa dama en San Pedro de Macorís porque hubo un fiscal eh, abusador de esto que hay, que no sé en qué se basó él y los jueces en soltar un señor que le dio primero nueve puñaladas a su ex pareja Luego que lo suelta el fiscal, entonces viene y la mata a tiro limpio. O sea que ese fiscal, ya vi en la noticia en el periódico, está, está que detenido. Lo porque va preso. Sí, sí. esa fiscal sí, lo incluso... sí. pidió. cómo va a ser que, que, que le da nueve de puñalada y la deja entre la vida y la muerte? Y lo sueltan porque, por insuficiencia de prueba, Pero ven acá. No, no, escúchame, eh, dame corregirte. No fue por insuficiencia de pruebas, fue porque okay. él pagó. Él pagó dinero para que lo, lo liberaran y le cambiaran eh, eh, el acuerdo que había hecho con la familia de la víctima que lamentablemente falleció. Gracias, hermano, eh, eh, por las palabras y estar en contacto con nosotros eh, esa llamada de este tenare. Eh, lamentablemente, señores, hay que decir las cosas como son. No se pueden dar compañeros tibios como aquí. Por ejemplo, que vamos a aprovechar la presencia del mayor de la, de la DGC. Aquí deberían de estar los me también de noche. Por ejemplo, los pueblos los Luamé solamente están de día. Ah. Y de noche no se hace infracción. Y de noche no andan motoristas y vehículos sin luz. Y de noche no andan la juventud haciendo ceritos eh, en plena vía pública. Que quiero felicitar al alcalde, Alex Díaz, porque eh, porque tengo que decir las cosas buenas y positivas. Puso uno, unos, unos divisores de, de hierro y unos reductores en la salida de Santo Domingo en San Francisco de Macorís. Muy bien. Porque eso ayuda a que esos vehículos no hagan el cerito, además de eso. Eh, eh, no, no transiten en alta velocidad. Que también deberían de señalizar y poner, porque la ley dice, eh, y vamos a confirmar ahorita con, con, con el mayor de la DGC, la velocidad en las zonas urbanas, o sea, hay vehículos que tú lo ves a 80, a 60, a 70. Y aquí presentamos un experimento que se hizo, que un vehículo a 60 kilómetros por hora, en plena vía, en una zona residencial, no tiene el vehículo, la mecánica para frenar a tiempo mientras que si un vehículo va a, a, a 20 eh, kilómetros por hora dentro de una zona residencial, tiene la mecánica del freno para poder frenar y evitar una desgracia, que deberían de poner señalización del límite de velocidad en la zona eh, eh, urbana y la zona residencial de las ciudades. O sea, eh, hay que decir las cosas, señores, porque de, una, de la única forma que se puede mejorar es usted diciéndola. Miren, eh, a propósito de eso, de, de, de esos... Eh, hijo de papi y mami, como le dicen ahora los popis, que hacen cerito, que, que echan a vela. Miren un ejemplo de humildad. Juan Luis Guerra. ¿Quién conoce a Juan Luis Guerra? El mundo entero. Entonces, su hijo, eh, Jen Guerra, tenía como cinco años para hacer una película, a tiro limpio, va a salir ahora, porque no tenía fondo, y ahora encont encontró un productor que va a invertir, y un grupo de gente que lo va a ayudar. Oigan, el hijo de Juan Luis Guerra, que Juan Luis Guerra tranquilamente pues hijo, ¿cuánto tú necesitas? ¿10, 15, 20 millones para tu película? Toma. No. Entonces, por eso es que a los hijos hay que darle lo que se merecen, y que se gane cada peso y cada cosa que tienen. Porque muchas veces nosotros los padres somos los culpables. Y lo digo, y yo lo pongo en práctica. Yo tengo un adolescente de 16 años, y tiene tres meses que se le dañó la pantalla del celular, y me dijo, papi, ¿qué vamos a hacer con el celular? Y yo, bueno, ese es tu celular. vas a trabajar para que compre la pantalla. Porque no podemos darle todo a los hijos. Tenemos que, que ser estrictos. Porque tenemos que inculcarle valores. Y esa palabrita que aquí lo dice una psicóloga, ah, no, que yo quiero darle lo que yo no tuve. No, ¿y por qué? Que se gane lo que él quiera. Usted no tiene que darle porque usted fue el que trabajó para lo suyo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mire, eh, que quiero felicitar a allá guerra, que recientemente se casó también. Se casó y usted no vio, no vio una boda tampoco de que eh, pomponosa, ¿eh? una boda de que tirando la puerta por la... Es más, poca gente sabe que ese jovencito se casó. Entonces después dicen, ah, pero ¿y por qué ese muchacho tuvo éxito? Y el hijo de tal funcionario con todos los millones del mundo, toda la inversión del mundo, fracasa por eso. Yo he visto bodas, señor que eso da pena, y, y, y a los tres meses divorciado. A los tres meses divorciado. Entonces, vamos a escuchar las declaraciones del hijo de Juan Luis Guerra, eh, nuestro amigo James Guerra. Adelante, señor director. Gracias. Gracias. Eh, un sueño cumplido, Jan, por fin. Un sueño realizado hace cinco años, esperando que se concretara esta historia que venía y que desarrollaste en tu cabeza con un corte de casi tres minutos. Vamos a durar una hora y 50 minutos en pantalla y seis años esperando, intentando de conseguir los fondos. Eh, al final algunos apoyaron y, y nada, ahora vamos a arrancar. Exactamente, por eso. No todo el mundo le gusta apoyar el género de acción. ¿Cómo la idea? Limpio? Yo siempre he tenido... Bueno... Eh, en esta película eh, se mantiene el elenco, desde hace seis años, que tenían programado, que es Fran Peros, eh, Soli Durán, Tony Almont, Manuel Baret, o sea, nadie lo conoce, Vaqueró, el requetonero, eh, Félix Germán y Antonio eh, Melenciano. Así que, eh, a esperar esta película, y si usted quiere ver la entera, la entrevista, pues, entra a nuestro portal más tarde. Eh, del toque del mediodía en todas nuestras plataformas eh, sociales, en todas nuestras redes sociales. Miren, eh, mencioné al principio del programa y me, me, me dolió mucho ver estas imágenes donde dos mujeres fueron eh, encontradas robando en un centro comercial de La Churchi, en la ciudad capital, y los, eh, los seguridad... De, ese, de, de esas empresas le cayeron atrás y le fajaron avatazos y me dijeron a la gente bueno si estaban robando bien pero eso eso sabe en tiempos medievales en tiempos de, de verdad eh, de cuando nuestro señor jesucristo caminaba entre nosotros de que a las mujeres se le golpeaba a los ladrones se le golpeaba para eso están las leyes digo que cuando la gente ve a tu abogado matándose así la gente va a decir, ¿en quién confío? Pero no, no, no, no, hay leyes. Esos guardias de seguridad lo que debieron detener esas mujeres, ¿verdad? Llamar al 911 a la policía y que la policía viniera y la policía la llevara y la presentara ante la acción de la justicia. Pero miren esas imágenes, eso parte del alma. Esas mujeres tienen mamá, hijo, familia. Abatazo, o sea, duro le dieron. En plena vía pública y nadie hizo nada, señores. La insensibilidad que estamos viviendo en República Dominicana es increíble. Así fue el caso de, de, de la señora que le hicimos la entrevista aquí, que fue atacada por un motoconchista y el motoconchista agarró un bloc y le rompió el cristal de su vehículo, le rompió un retrovisor y la amenazó y nadie hizo nada. Miren esa señora. Dos seguridad que no tienen ningún derecho, aunque ellas estuvieran robando, para eso está la justicia, pero no tienen ningún derecho de venirle a dar con, con, con un palo. Pero, ¿y cómo es que estamos viviendo? Esto parece el viejo oeste. Y, y, ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Estamos jodones, señores, como sociedad. Estamos jodones. Muy jodones. Y para finalizar, para que ustedes vean, y, y no queremos alarmar lo que estamos presentando, la, lo que está ocurriendo para ver de qué forma a las autoridades, como que se le prende el y dice: pero tenemos que hacer algo por nuestro país. Miren